Hola amigos de América Latina, mi nombre es Víctor Damián Rosso. Qué bueno que esta llamada fuera la suya. ¿Aló, buenas tardes? Sí. Claro que sí. ¿De qué país me llama? De eh, ¿Cómo es su nombre? Ok, bueno, eh, téngame paciencia y de hoy a mañana le respondo el WhatsApp, ¿vale? Ya, yeah, ya, yeah. ok. Ok, ok, bendiciones, un abrazo, chao. De Ecuador, no le entiende muy bien el nombre, pero llamo de Ecuador, me escribo al WhatsApp y ya tuve que responder. Eh, eso es lo que tienen que hacer: me llaman, le digo, o me escribe al WhatsApp y en cuanto yo tenga tiempo, le respondo, ¿ok? Eh, hay muchas personas que andan con la... Yo también me tengo muy afanado, pero quiero aclararles una cosa. Hay personas que me escriben un WhatsApp y quieren que le responda inmediatamente. Es imposible. Tienen que tenerme paciencia. Regularmente cuando me queda algo de tiempo, el WhatsApp lo responde inmediatamente. Unos a las dos horas, otros a las tres horas, a las dos horas, pero le respondo a todos. Así que ténganme un poco de paciencia. Él quiere hacer un pacto. Usted también lo puede hacer. Es en, él es en Ecuador. No, no sé en qué país se encuentra usted, pero no es casualidad que esté viendo este video. Usted lo puede hacer desde cualquier parte del mundo. O si prefiere hacer una madre, si tiene problemas sentimental, quiere hacer una madre de amor, quiere hacer que su pareja regrese, también lo puedo hacer para que su pareja regrese ligada, doblegada, sometida, por medio de siete maravillosas misas negras. Yo lo puedo hacer por medio de mi padre. Primero. Hago los mejores amarres, amor, potentes amarres de amor. Eh, doy las gracias por el, la buena acogida que tuvieron en los rituales que estuve presentando para todos ustedes. Rituales de amarres de amor, de ligues de amor. Eh, próximamente, claro que sí, voy, vamos a volver con esa seguilla, seguilla de programas de Apadrinando Almas. Eh, llevando rituales para todos ustedes. Rituales que sí cambian la vida de las personas. Me escriben constantemente, me llaman, me dicen, maestro, y ya hice listo, el de las pollas fue todo un éxito, el de la carne, el del condón, el de la menstruación fue todo un éxito. Muy bien, de eso se trata. Para eso estamos aquí en la tierra, para servirle a la humanidad. Para eso me mandó aquí mi padre Lucifer, para servirles a todos ustedes. Un saludo muy especial a todos mis seguidores alrededor del mundo, a los que no lo son. Lo siento mucho por ustedes que se pierden de conocerme. Atrévete ya y déjate sorprender.